So, if this is about competition, let us have competition. Muy buenas, amigos, vengadores y vengadoras. Bienvenidos a Toxic Game Channel. Me temo que la compra de Activision Blizzard eh, vuelve a estar en la palestra. Todo el mundo está preguntando. Todo el mundo quiere saber. Bueno, pues, eh, señores, vamos a la compra de Activision Blizzard se hizo ya hace ya muchos meses por ni más ni menos que aquí lo pone mil millones de dólares una cifra triple A ¿eh? es una compra triple A no como la de Jave o, o la de Bungie esto sí que es una compra triple A ¿eh? de hecho la compra de Bethesda es una compra triple A os ha llevado un buen surtido de juegos y ahora pues tienen a la gente de Call of Duty de Diablo y del mismísimo Candy Crush que ya prácticamente pues podría hacer directamente de... de creía que era de otro lugar ¿no? Candy Crush es de, es de Activision Blizzard bueno pues eh, todo esto que hemos visto al principio a este hombre majito con gafas es Zatia Nadella, y Zatia Nadella nos dice oye, que si el problema es la competencia vamos a competir y me ha gustado mucho esa frase, me ha gustado mucho eso eh, como la tranquilidad que desprenden eh, cuando dicen Estamos um, completamente seguros de que todo esto va a ir bien, de hecho dice, era lógico que una operación de este calibre iba a ser estudiada al milímetro, claro, teniendo a la mosca cojonera de Sony detrás, eh, como no, eso es lo que está sucediendo y ante el nerviosismo de mucha gente, Sony, los directivos de Microsoft y Xbox están muy tranquilos con el tema. Tanto es así que a pesar de las quejas y el miedo que Jim Ryan desprende ya por los poros ¿eh? y Sony y los Sonyers que parecen ya como, ya como, como gallinas sin cabeza por ahí correteando como gallinas sin cabeza se hará oficial muy pronto. Por supuesto cualquier adquisición eh, de este tamaño pasará por un escrutinio pero nos sentimos muy, muy seguros de que saldremos adelante. Me encanta esta frase. Dice Satiana Dela, también ha dicho recientemente en Bloomberg que Microsoft es la cuarta o quinta empresa en cuanto a videojuegos y que Sony es el número uno. Por lo tanto, ha comentado que si se trata de competición, vamos a competir. Lo ponemos en negrita, entrecomillado, muy bien sin duda Microsoft tiene muy claro sus objetivos e incluso le ha facilitado a Sony un nuevo acuerdo para que puedan seguir disfrutando de los Call of Duty durante más años muchos más años eso sí, con igualdad de contenido y directo para Xbox Game Pass o sea, mmm, yo te vendo el juego con el mismo contenido pero a mí no me vengas con vergas que esto va para el Game Pass. Tú tienes tu PC, PC Plus, ¿No? puedes poner el juego y no lo haces porque no te da la gana. Porque tu estructura de PC Plus no es igual que la de Game Pass, por mucho que diga la gente. Por mucho que diga la gente, no es lo mismo. No es lo mismo que durante meses tengas un juego para que te dé tiempo hasta para pa, pa, pasártelo si quieres y, y encima de todo cada vez que hay un exclusivo te lo vayan a poner el día 1, que es lo que va a pasar a partir de ahora con todos los juegos de Activision Blizzard, con todos los juegos de Rare, con todos los juegos que saque eh, el Perico de los, todos los que trabajan en, en Activision, Blizzard, uh, Bethesda... Uh, los 22 juegos de Bethesda... Al Game Pass. Se acabó. Andar con las tonterías aquí, ya uh, con, la, con las exclusividades temporales. Estáis viendo lo que hacen con Final Fantasy. Luego son otros los malos. Sin atender a que esto... Se lleva repitiendo durante muchos años y por lo tanto hay un punto de inflexión en Microsoft en el que dan un golpe en la mesa. <coughs> un segundo golpe en la mesa, porque el primer golpe en la mesa lo dieron el propio Bill Gates. Dice, pero vamos a ver, ¿qué dice este idiota de Sony que dice que su consola es más potente que un ordenador? vamos a hacer nuestra consola que, la, que sé que la podemos hacer mejor y ahí estaba, pero claro primera consola primera consola de Xbox es más potente que la Playstation 2 y ya tenía y ya contaba con casi todos los mismos juegos en fin, todo entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en PlayStation para llegar a este punto? Que no ha invertido. No ha invertido. El problema realmente es que no ha invertido en comprar estudios. O como está haciendo ahora, por ejemplo. Si, por ejemplo, PlayStation. No digo que hubiera comprado Activision. Pero si al menos hubiera comprado, yo qué sé un 14% de las acciones ahora se vería Microsoft con la obligación de tratar con ellos pero como ni pinchan ni corta y lo único que están haciendo es como el perro de San Roque que ni come ni deja de comer entonces o sea, van de tocabolas pues entonces van ya a, ¿a qué? ¿que me vas a denunciar en Brasil? pues a Brasil van ¿Que me vas a, a en el Reino Unido? Pues al Reino Unido vamos. Pero que sepas que te estás quedando sin Call of Duty. Y a todo esto, Jim, Jim Ryan viene y le mete miedo a los usuarios de Sony. Y les dice, oye, o hacéis ruido o os quedáis sin Call of Duty. Dicho y hecho, y eso es lo que han hecho y lo que llevan haciendo desde hace mucho, mucho tiempo desde que se supo la compra de... de Activision y fijaos cómo es que no se le dan igual eh, el resto de juegos que hayan hecho los de Activision Blizzard no les importa diablo no les importa eh, ningún juego de, de, de, de ellos no les ni el Candy Crush lo han jugado Candy Crush lo he jugado yo, ¿eh? yo he jugado con... ahí en... en Facebook y todo esto. Entonces dices si tú, bueno, Diablo Inmortal no, no, no le interesa, tampoco le interesa las cosas que tiene, solamente le interesa el Call of Duty. Y de ahí no me saquéis. Call of Duty, FIFA y de carreras. Porque pues para eso perdona que te diga pero para eso tampoco te hace falta ni una gran consola ni te hace falta para, para, lo, para el nivel de exigencia no también eso de que digan el, eh, las mentiras de pinocho eh, que, mmm, que bonito. qué bonito no sé bueno, bueno, ya. y luego dicen y luego dicen la metida de pinocho vaya mierda no sé qué no sé cuánto pero vamos a ver en qué quedamos en qué quedamos es un buen juego o es un mal juego solamente es un mal juego cuando es de cuando también está en xbox entonces ya ni hablamos del juego ¿no? así está que ha pasado un stay of play en el que se han mostrado juegos y de los que ninguno habla ¿por qué? porque también salen en Xbox y de los juegos estos de gafas virtuales no hablan no tampoco porque la mayoría no tienen las gafas virtuales y aparte se tienen que volver a comprar las gafas virtuales porque es lo que lo que se viene la que se avecina ojito, la que se avecina es que nos van a, a, a los de playstation de hecho, les van a vender el Horizon para las gafas virtuales, el Resident Evil 4 para las gafas virtuales y el Resident Evil 8 para las gafas virtuales y algunos juegos indies que tenemos por ahí que seguro que algo habrá, algo habrá, ya tenemos ahí cuatro jueguecitos para que se compren nuestra máquina que hay... Se me olvidaba, tenían, tienen que comprarse unas nuevas gafas virtuales que costará alrededor unos 300, 400 euros, que le va a venir la broma. Y así es como está Sony, así es como trata también a su gente hecho unas gafas virtuales 2 las vr 2 sin pensar en ningún momento en ningún momento han pensado oye pero y los que tienen y los que se han gastado las en las gafas en las piedras esos que le den por culo esos que les den Me da igual Oye, pero oye, esa gente que se ha comprado las VR eh, eh, las primeras, eh, esa gente que, que, eh, que se las vuelve a comprar. Guzamos. Qué bien, qué bien, eh, qué bien te tratan. Se nota que te tratan muy bien eh, eh, En PlayStation. Se nota, se nota la. Eh, familiaridad y todo eso bueno pues todo eso es algo que, que desde luego por lo menos en Xbox los que estamos en Xbox no tenemos por qué pasar por eso y ahí está ahí está también eh, la razón por la que está ganando esta generación realmente la está ganando Xbox y no Sony que lejos de, de estar en su mejor momento está en un momento de caída libre y sin paracaídas está irreconocible ahora mismo no quieren a Sony ni en pintura habéis visto eh, el lector externo para las para las consolas virtuales estaban guardando las virtuales para cuando hubiera o es que te querían vender una bueno, mira Mirad, eh, sobre la estafa de Sony ya hablaremos otro día quedaos con la cosa de que Activision Blizzard eh, es una compra asegurada ya está asegurada completamente y por muchas trabas que le pongan aquí van a continuar haciéndose las cosas como se ha hecho bien desde el principio y, y desde el principio que Microsoft tomó tomará las riendas de Activision Blizzard, pues va a haber muchos cambios y eso va a ser inevitable. El día que ocurra estaremos aquí para comentarlo. Nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel. Hasta la próxima amigos.